3, 2, 1, 0. Hola, yo soy Baymax, tu asistente médico personal. Eh, hola, eh, Bay, Baymax, creí que no seguías activo. Oí un sonido de angustia. ¿Tienes algún problema? No, solo un golpe en un dedo y estoy bien. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías tu dolor? Eh, ¿Con cero? Eh, estoy bien, ¿oíste? Gracias.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 El mundo está envejeciendo y Chile también. A la fecha, se estima que el 11,9% del total de la población del país son adultos mayores y que para el 2050 esa cifra crecerá a 24%, según un estudio del Banco Mundial. Es decir, casi un cuarto de la población podría requerir algún tipo de apoyo y o asistencia en su cotidiano, en un contexto donde la tasa de natalidad baja sosteniblemente. Ese panorama se mezcla con las nuevas necesidades de la ciudadanía, que van desde la asistencia en el hogar, el apoyo al proceso educativo en los hogares, hasta la compañía, la que no siempre puede ser cubierta por seres humanos. Es ahí cuando la robótica social entra en escena. Welcome. Esta disciplina, gracias a la inteligencia artificial, permite que los robots tengan comportamientos empáticos hacia los humanos, es decir, puedan estar atentos al comportamiento de las personas, logren interpretarlo y reaccionen de manera correcta a las emociones y necesidades humanas. Para entender con claridad cómo operan estos robots, ¿Cuál sería su rol en la sociedad? ¿Y cómo pueden potenciar y complementar las actividades humanas? Conversamos con Carmina Rodríguez, doctora en comunicaciones de la Universidad de Ámsterdam, especialista en el estudio de la robótica social y académica e investigadora en la Universidad Adolfo Ibáñez. Carmina, ¿qué diferencia la robótica social de las otras disciplinas de la robótica? Bueno, la robótica social eh, se enmarca en el, la interacción social, como bien su nombre dice. Entonces, son robots básicamente que utilizan elementos verbales y no verbales para comunicarse. Eh, hay otras disciplinas de la robótica que, por ejemplo, la robótica industrial, la robótica que se utiliza en la agricultura, la robótica incluso que va hacia el espacio, con la última misión que vimos, la, la que llegó al Marte, la Perseverance, y en ese sentido podríamos decir que los robots más industrializados llegan hacia donde nosotros no podemos llegar, como las profundidades del océano o las profundidades profundidad de una mina. Sin embargo, en la robótica social lo que nos importa más en el desarrollo del robot son los gestos no verbales y la comunicación verbal hablada. De modo de tener una interacción con un humano que se asemeje a la interacción que tenemos día a día nosotros los humanos entre nosotros. ¿Y cuál crees que será el rol que tendrán estos robots en la vida cotidiana de las personas en el mediano plazo? Mira, yo creo que el rol de la, de la robótica social va a ir emparejada eh, según las necesidades y lo que cada sociedad quiera aportar hacia el desarrollo de la robótica. Entonces, lo que vamos a tener en el desarrollo de la robótica va a depender en gran parte de lo que como sociedad eh, queramos de los robots. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces se ve a la robótica como un ramo, disciplina, como que avanzara por sí sola, en el fondo, o, o a mano de las grandes industrias, y en verdad creo que nosotros como sociedad, como digamos, seres humanos, podemos tener bastante injerencia en lo que va a ocurrir con, con los robots, qué, qué es lo que van a hacer. Y en ese sentido, bueno, en la vida cotidiana creo que igual falta bastante tiempo aún para tenerlos de manera diaria en nuestras casas, por ejemplo, pero se, se está avanzando hacia allá. Eh, por ejemplo, si ponemos a pensar que un celular, digamos, un teléfono inteligente, es ya una especie de robot, tiene un cuerpo, y lo utilizamos, o sea, al acostarnos, al levantarnos, eh, y es como que ya pasó a ser nuestra billetera, en ese sentido creo que lo tenemos más presente en nuestros hogares de lo que pensamos tenerlo, y que a futuro puede que con la implementación, por ejemplo, de tecnologías como Siri, del, o del tipo Siri, como de estos asistentes inteligentes, podemos tener más asistentes de este tipo en el hogar. Bien, creo que muchos electrodomésticos van a ir evolucionando de a poquito para, para tener estas como capacidades de habla, de, de comunicación, como nosotros la entendemos como los humanos. Porque, por ejemplo, si un teléfono nos dice, tengo la batería baja, va, dependiendo de cómo nosotros entendamos la comunicación, ese teléfono igual se está comunicando con nosotros de alguna manera, nos está dando una información, y nosotros reaccionamos ante esa información. Eh, ¿Qué más? Entonces, bueno, eso, que creo que con eh, la inclusión de esta cada vez más de la inteligencia artificial, de la um, automatización de los procesos, vamos a tenerlos más en nuestras casas como asistentes, en los hogares, eh, también como acompañantes para apoyo de la educación, los vamos a tener también más probablemente en hospitales, que existen ahora este, robots que están en, como recepcionistas de hospitales o de edificios. También hay robots que se pueden utilizar en plazas o en calles para monitorear la seguridad. Creo que esas iniciativas van a ir apareciendo más, más a lo largo del tiempo. Otro de los grandes problemas que afectan a la sociedad actualmente es la soledad. ¿Cómo la robótica social podría contribuir a minimizar sus efectos sobre todos los grupos de la población, como los adultos mayores? Sí, sí, tienes mucha razón. Que la soledad, bueno, es uno de los problemas ya más endémicos de las sociedades modernas. Y por ejemplo, una sociedad como la japonesa que tiene también un alto índice de penetración de uso de robots sociales. Creo que ahí sí hay un gran eh, potencial de, de estos eh, robots, porque ellos pueden acompañarnos y pueden eh, estar eh, digamos, con, pendientes de nosotros y pueden iniciar un diálogo en el caso de los robots sociales, pueden preguntarle a las personas cómo están. Y aunque el diálogo no sea ideal, y además que... Bueno, se está desarrollando la, la robótica, pero aunque el diálogo no sea ideal, a lo mejor un día lo va a llegar a ser, más, más cercano, digamos. Y creo que eso puede ayudar, claro, efectivamente a que la gente no esté todo el día sin interactuar con nada, en este caso una, una cosa. Esto tampoco quiere decir que tenga que verse necesariamente como un reemplazo de una persona, pero creo que podría ser una buena alternativa a, a no tener nada. Es, eso creo que es un punto importante. Y bueno, hay muchos estudios, ¿verdad? Eh, afuera se han hecho variados estudios, por ejemplo, en la tercera edad, cómo un robot social puede ayudar a que ellos no solamente no se sientan menos solos, sino que también sientan menos estrés, estén, eh, bueno, le, les ayude a acordarse de cosas que son importantes para su salud, como por ejemplo tomar una pastilla, por ejemplo la pastilla para la presión, entonces pueden tener un rol beneficioso cuando bueno, no siempre se tome como un reemplazo de o se dependa excesivamente de, de ello. Y de acuerdo a lo que has podido investigar, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos de la robótica social? Sí, mira, existen bastantes desafíos técnicos aún. Eh, yo sin ser técnica, sin duda. Pero bueno, uno al investigar se da cuenta de que, por ejemplo, los robots aún tienen la capacidad del diálogo bastante limitada porque en el fondo depende de las programaciones que uno haya hecho antes, de los algoritmos que uno haya programado. Y, por ejemplo, en un contexto de servicio al cliente, por ejemplo, si el cliente se sale del contexto de la, de la conversación, bueno, ahí hay un gran problema porque el robot no sabe qué responder. Entonces, esa es, digamos, que el uso del robot se vaya a más, se puede utilizar en mayores contextos de lo que ya está siendo utilizado, es todavía un gran problema que tiene que estar solucionado por esta rama, yo creo, para poder hacerse más masiva. También están los típicos problemas técnicos como del reconocimiento de voz, muchas veces, y esto para bastantes modelos de robot, tú les hablas y es como que no, de repente no te entienden bien, no te escuchan, también el reconocimiento visual en algunos modelos tampoco es el ideal o necesitas como demasiadas condiciones para que resulte. Por ejemplo, tenés buena luz, que tú mires exactamente al robot en un ángulo, si te corres un poquito ya el robot no te reconoce visualmente. Eh, ese tipo de, de cosas, la, la capacidad de la velocidad de respuesta también. A veces, claro, el robot te entiende, pero igual se demora bueno, un par de segundos en... Responder y eso provoca, como nosotros estamos acostumbrados a interactuar en mano a mano, en general nuestras interacciones son súper fluidas. Una persona se demora en una conversación cara a cara, por ejemplo, un par de segundos en responderte y a veces las respuestas son sumamente como espontáneas. Entonces esa espontaneidad obviamente un robot no la va a tener. Y también creo que la, el área de la robótica tiene que cuestionarse si es que eso es lo que, a lo que quiere apuntar como robots que reaccionan como humanos, o si en verdad tenemos que nosotros más o menos adaptarnos a lo que puede hacer un robot y no tener como una fantasía en la cabeza de que este robot va a ser igual como a o a Wally, que son robots sumamente avanzados para lo que la robótica social puede lograr hoy en día. Es Sofía, el robot más avanzado en cuanto a interacción con el ser humano. Ya, me, este ya me tiene en Sí, fue creada en 2016 en Hong Kong ¿vale? por la empresa Han, Hanson Robotic y eh, eh, su, su creador David Hanson eh, le intentó dar una apariencia mezcla entre eh, Audrey Hepburn y su mujer vale aprende como los niños un poco lo que va haciendo es recoger datos recoger datos de conversaciones con humanos conversaciones reales vale de esas conversaciones va sacando datos va sacando datos lo va acumulando estáis ahora es que me está está está mirando está ligando está ligando eh, eh. todos esos datos eh, tiene una nube propia donde los va almacenando y con esos datos los va eh, eh, con todo eso eh, luego puede tener conversaciones con, mes, con humanos cada vez más mejoradas Ajá. puedes saludar hola a todos estoy emocionada de estar aquí Gracias por invitarme. Trato de aprender de cada lugar al que voy. Y aquí tenéis mucho que enseñarme. Ah, cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Pero la robótica social no solo supone desafíos técnicos, sino también éticos. ¿Cuáles crees que son los más relevantes a tener en consideración? Eh, sí, bueno, lo, lo que recién decía, ¿verdad? De Esa idea de si el robot tiene que asemejarse en su comportamiento a un humano o bien tiene que ser robot en su calidad de tal, digamos. Eh, eso es un dilema que yo creo que la, la disciplina tiene que seguir cuestionándose hay bastantes académicos que han escrito al respecto pero creo que falta aún mucho más por desarrollar por ejemplo el hecho de que un robot te cuente desde su realidad que le faltan baterías por ejemplo o que no logró realizar algún proceso eso es algo que los humanos a lo mejor tenemos que acostumbrarnos a, a recibir como input un robot o bien queremos que un robot sea igual que nosotros y nos cuente cosas como oye tuve un pésimo día eh, o mira estoy decepcionado por esto o, o estoy feliz porque salió el sol ese tipo de cosas de expresiones son muy humanas entonces ese es un primer dilema ético como qué es lo que queremos que el robot sea en relación a nosotros en relación a sí mismo ya qué tipo de uso va a tener un robot va a ser como una especie de esclavo o lo vamos a respetar también, su dignidad como, como otro ser que puede llegar a ser, ¿verdad? También hay otros dilemas éticos, por ejemplo, el racismo eh, que ya se ha visto en algunos de los diseños de robots sociales, que en su mayoría son más bien de, bueno, llamémoslo de test blanca, eh, y tienen una cierta fisonomía que puede revelar también los, nuestros propios sesgos como humanos, y de qué, ¿con qué ser o con qué ente queremos tratar? Eso creo que es el segundo dilema ético. Luego, otro tercer dilema ético son los sesgos que puede tener la misma programación de los robots, los algoritmos famosos, y que esos son nada más ni nada menos que producto de los que los programan, es decir, los humanos. Entonces, ahí tenemos que puede haber un sesgo en, en tratar, por ejemplo, con ciertas etnias, o en tratar con ciertos géneros, eh, en tratar con distintos tipos de personalidades, distintos tipos de edades también. Por ejemplo, se podría programar un robot que fuera como muy condescendiente con, con los, la, las personas de tercera edad, o muy condescendiente con los niños. Entonces, ahí hay que tener bueno, muchísimo ojo con qué es lo que vamos a querer desarrollar de estos robots. Eh, también hay que agregar, sí que no todo en los algoritmos o en los sesgos digamos, puede ser negativo en la capacidad del que va a tener el robot, me refiero. Porque al igual que un algoritmo como Google, de Google, por ejemplo, u otras eh, aplicaciones de inteligencia artificial, a veces esos mismos algoritmos nos permiten, bueno, procesar una cantidad de información mucho mayor a la que podemos los humanos. Entonces, no todo de los algoritmos es realmente negativo, como a veces se quiere, se quiere dejar ver. Eh, un cuarto problema ético sería también, del, hablando, siguiendo con los algoritmos, como la opacidad, que se denomina? La opacidad, por ejemplo, que no sepamos cómo un robot llegó a contestar lo que contestó o cómo un robot llegó a hacer lo que hizo, que es un dilema que ocurre ahora también con las mismas redes sociales, que en el fondo muchas veces las redes sociales muestran un cierto contenido y tú buscas, por ejemplo, las empresas que transparenten cómo es que se llegó a esa decisión por parte de Facebook o Instagram y no se sabe porque no se sabe cómo funciona el algoritmo en el fondo. Ya, eso está protegido por el derecho de autor, por la propiedad privada. Entonces, eso es muy complejo y creo que ese es otro dilema ético que tenemos que... bueno, que existe en este tipo de tecnología. Y por último, creo... Que el quinto problema ético es la privacidad de estos datos. Los datos que generan eh, estos robots sociales, que por ejemplo potencialmente van a estar con mucha mayor presencia en hogares, en eh, por ejemplo asilos de ancianos. Este, ¿cómo, ¿Qué tratamiento se le va a dar a los datos que recolecte ese robot? ¿De quién, ¿A quién van a pertenecer esos datos? ¿Cómo se garantiza que esos datos van a ser privados? ¿En qué medida deben ser privados? y que esos datos tampoco vayan a ser utilizados con fines mercantilistas, en el fondo, y que se puedan, por ejemplo, compartir con otras plataformas de algoritmos, por ejemplo, redes sociales. Y bueno, y ahí cada vez más vemos que la privacidad del usuario desaparece. Entonces, por eso creo yo que es importante que los robots sociales no solamente sean desarrollados por la industria, sino que también, por ejemplo, por otros organismos, eh, sin sí, fines de lucro, por ejemplo, las universidades, que tengan eh, otro tipo de fin que no sea necesariamente la asistencia económica o el ganar más, eh, más dinero con ello. A propósito justamente de lo último que señalabas, tú has investigado la robótica social desde el punto de vista de las comunicaciones. ¿Por qué crees que es importante abordar la investigación de la robótica social desde esta mirada? Bueno, la verdad yo creo que es muy, muy importante hacerlo. Y es lo que me motiva también a hacer todas estas investigaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en la comunicación siempre nos hemos visto enfrentados a estudiar fenómenos, por ejemplo, bueno, de interacción principalmente, pero siempre hemos estado entre nosotros, entre humanos, eh, estudiando el fenómeno. La comunicación interpersonal, por ejemplo, ha estado décadas ya estudiando por ejemplo, ¿qué factores hacen que eh, un amigo tuyo se transforme en amigo cercano y otra gente no? Eh, montones de, de teorías han surgido también en comunicación masiva, eh, en comunicación ya más bien eh, interpersonal y de la psicología. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que con un nuevo ente como el robot que posee, por ejemplo, un cuerpo físico, posee la capacidad de interactuar no verbalmente, y verbalmente, no sabemos bien si los mismos paradigmas y las mismas teorías que hemos utilizado para la comunicación humano-humano pueden ser también eh, aplicables a la relación humano-máquina o humano-robot. Entonces, eso es un desafío muy grande y todavía hasta el día de hoy bueno están saliendo artículos y papers muy recientes que cuestionan la idea, por ejemplo, de que la comunicación, algunas teorías de comunicación interpersonal como la teoría del intercambio social, o la teoría de la autorrevelación, que en corto, por ejemplo, la teoría del intercambio social, bueno, es muy famosa, pero dice que para comunicarse, digamos, las personas necesitan siempre acceso a recursos, interacciones de, entre nosotros, entre las personas, están en gran parte moldeadas y afectadas de, ok, esta persona tiene recursos que yo necesito, sí o no, Ok, entonces si ella me da un recurso que yo necesito, yo también devuelvo el mismo recurso, la reciprocidad, por ejemplo. Eso no sabemos si se va a replicar en una relación humano-robot y robot-humano, porque también hay que destacar que mucha gente piensa que es la interacción humano-robot como lo que el humano hace con el robot, pero resulta que el robot también nos puede volver a contestar, interactuar de vuelta, entonces... Ese, ese tipo de relación de verla como el robot, como un ente social, comunicador en sí mismo, es muy novedosa la comunicación, porque, por ejemplo, en otros tipos de comunicación de tecnología, por ejemplo, las redes sociales, nosotros igual, aunque tengamos el algoritmo de Facebook frente a nosotros, o de TikTok o de Instagram, igual nosotros como humanos tendemos a pensar que hay otro humano atrás, o sea, yo estoy interactuando con la persona que posteó el video en TikTok o que puso un estado en Facebook, y yo le estoy dando like a su estado, o pues estoy respondiendo, o cuando yo también posteo algo en Facebook o en Instagram, el resto de las personas que me ven interactúan conmigo. Entonces, en nuestra mente estamos todavía pensando en ese paradigma humano-humano, aunque estamos interactuando a través de un algoritmo, ¿verdad? Entonces, pero en la robótica esto se confunde aún más, porque no tenemos a otra persona atrás, en realidad la tenemos, que es el programador o programadora de ese robot, pero para nosotros el robot adquiere una especie de, eh, una ontología de ser, o sea, es un, es un ser, de alguna manera, un otro. En términos de mi trabajo de investigación aquí en Chile, una de las últimas investigaciones se trató sobre el uso de robots sociales para la, durante la pandemia, en, en, en un momento en que los niños, eh, bueno, tenían que tener clases remotas,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 Entonces, eh, no sabemos si las mismas teorías que, con las cuales hemos actuado hasta ahora en la comunicación se aplican eh, as, igualmente, o no. en qué medida se aplican o no se aplican, con eh, en la comunicación humano-máquina. Por eso creo que, por eso les cuento, me motiva mucho este tema. What do you want me to do next? Uh, can you speak Spanish? That. I can do. Me gusta el español. Creo que es uno de mis idiomas favoritos. What do you want me to do next? Can you speak Swedish? I am an intelligent robot. Sadly, I can. But I know my friend Monica can. Do you want to talk to her? Yes, please. You wanted to hear me sport my Swedish skills? Svenska är mitt modersmål och jag är därför ett av mina språk. Thank you, Monica. Ya volviendo a un tema más general, ¿crees que culturalmente estamos preparados para interactuar con robots sociales? Bueno, creo que culturalmente cualquier persona es capaz de interactuar con un robot social, o sea, tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, cuando miramos factores culturales, creo que falta todavía un factor de acostumbramiento, ¿no? De, de tenerlos más frecuentemente en nuestro ambiente. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, cuando nosotros para un robot tenemos un robot social al frente y lo vemos por primera vez, la curiosidad que nos despierta es muy grande y eh, el interés es muy grande, sobre todo los niños. Pero hay que también saber cómo trabajar ese interés, cómo hacer que ese interés no se pierda rápidamente, como normalmente ocurre. Entonces, en ese sentido, creo que falta mayor alfabetización eh, y educación de la población para que podamos sacar en limpio, digamos, una buena relación con estos robots en la medida que nos sirva y en la medida que no sea dañino, sino que sea beneficioso. Entonces, eh, yo pienso en iniciativas como, por ejemplo, que ya se están haciendo de alguna manera, pero podrían ser más que, por ejemplo, llevar robots a colegios, eh, el, el mismo uso de este robot, por ejemplo, para estudiar en casa, este, tenerlos más de recepcionista, enseñarle a las personas, en el fondo, las limitaciones también que tiene un robot social hoy en día. Son bastantes todavía. Entonces, hacer que las personas, tal vez, se sientan un poquitito más cómodas al interactuar con un robot social, que tengan más oportunidades de hacerlo. Por ejemplo, tener robots sociales en lugares de encuentro o en plazas, donde la gente simplemente pueda acceder a conversar con uno de ellos y que no sea como una cosa de una vez, sino que haya como un factor de habituación de la tecnología. Finalmente, Carmina, ¿cómo crees que irá evolucionando la robótica social en el mediano y largo plazo? Que eh, Creo que lo que va o lo que apunta el campo se habla de la robótica social es a integrar eh, distintos tipos de modalidad de interacción. Entonces, ¿a qué me refiero ahora? Eh, por ejemplo, un robot social actual lo concebimos como un robot que pueda hablar, ¿verdad? Que pueda responder eh, y que a lo más pueda ver al usuario. Porque recordemos que hay modelos de robots sociales que no pueden ni ver al usuario. O sea, hay una fantasía que te está mirando con esos ojos, ¿ya? Eh, hay otros que sí tienen muy buen reconocimiento visual. Sin embargo, creo que la interacción humano robot y robot-humano va a evolucionar o va a cambiar hacia incorporar más sentido. Por ejemplo, el tacto. Creo que a futuro vamos a tener mejores diseños de robots sociales que van a poder, por ejemplo, ver mucho mejor no solamente una cara, sino que dónde estamos situados en el espacio y el tiempo nos pues van a poder tocar eh, y van a poder, por ejemplo, a lo mejor se va a incorporar también el, el sentido del, del olfato, van a poder a lo mejor generar olores que nos agraden. Eh, puede también, bueno, creo que cuando uno piensa en los sentidos y que en un robot se incorporen estos sentidos, creo que para allá va la rama. También incorporar más contextos. Un robot que no solamente sea recepcionista y sirva solamente para eso, sino que sirva como recepcionista como, por ejemplo, que dé apoyo emocional para que se te lleve algo de un lugar a otro. Creo que es para allá va, iría la, la línea de desarrollo más clara como yo la veo en términos de su capacidad técnica y también su capacidad de interacción. Muchas gracias, Carmina, por tu análisis y reflexiones. Muchas gracias a ustedes por el interés y por la invitación. PARO is a therapeutic robot developed by EIST and available from Intelligent System Corporation. PARO, modeled on a baby harp seal, displays emotional responses to external stimuli which are input via a range of tactile, light, audio and temperature sensors. PARO is designed to have a positive psychological effect on people who interact with it. Parece long-term trials es el institutions. It's been confirmed that PARO has similar effects to animal therapy. Major results have been observed in three areas, psychological, physiological and social effects. あの、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、で ま、鎮静 El espacio que ocupa la robótica en la cultura nipona va más allá de una simple sofisticación o admiración por la tecnología. Este fenómeno se evidencia en la devoción que despierta el robot paro, al que escuchamos hace un momento, en adultos mayores que por diversas circunstancias viven solos o que sufren algún tipo de patología como el Alzheimer o demencia senil. En contexto, es importante recordar que el 28,4% del total de la población de Japón tiene 65 o más años. De ese porcentaje, la mitad tiene 75 a más años, lo que supone un gran desafío demográfico, pero también social, en términos de asistencia y contención. Es ahí donde PARO se convierte en una pieza clave. Se trata de un robot de peluche con forma de foca que cuenta con temperatura propia y con sensores de luz, audio e interacción táctil. Su pequeña y suave figura emite palabras para saludar, mover los ojos y elogiar a su dueño luego de reconocer su voz. Su comportamiento estructurado en base a un sistema de inteligencia artificial permite que sus usuarios se sientan como si estuviesen acompañados y experimenten una placentera sensación de ternura y retribución afectiva. Los animales les hacen mucho bien a las personas, sean niños o ancianos. Por ejemplo, son muy buenos para niños con autismo y también van muy bien para ancianos con demencia. ...pero algunas personas no pueden tener animales... ...o algunos sitios no los permiten... ...por eso pensé en crear un animal robótico... ...para que pudieran aceptarlo en esos sitios... ...donde es difícil meter animales. La foca paro... Fue diseñada en el Instituto Japonés de Investigación en Sistemas Inteligentes, AIST, en sus siglas en inglés, en 1993, por Takanori Shibata, pero comenzó a comercializarse a través de una compañía que compró sus derechos a partir de 2014. La idea de su fabricación nació a la luz de los resultados de un estudio, que observó los efectos positivos de los robots en grupos de niños con trastornos del espectro autista como la reducción de la ansiedad y la sensación de compañía gracias a que genera un ambiente de interacción ¿Te imaginas tu futuro junto a algún robot social? ¿Cuán cerca o lejos está Chile de robots como paro? Pensar en Robótica es un podcast de la Mesa Público-Privada de Robótica del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés. Con la colaboración de la Universidad de O'Higgins y el Programa Asia pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto al patrocinio de la Embajada de Japón en Chile.